Muy buenas noches, buenas tardes para algunos, para otros, dependiendo del horario donde me estéis viendo. Bueno, decía Mark Twain, que, Twain, Twain <ríe> que un banquero es alguien que os presta un paraguas cuando el sol brilla y os lo reclama cuando cae la primera gota. Oh. Y un banquero, es el que nos ha hablado hoy, y ha dicho muchas cosas pero al final no ha dicho nada. Eh, a mí lo único que me ha preocupado, no lo he visto entera la... A la rueda de prensa, no se sé si ha dicho algo al respecto, si alguien eh, si lo sabéis si algún, alguien ha escuchado ha escuchado algo eh, sobre el tema del QT que a mí es lo que más me preocupa, el tema de los tipos de interés eh, evidentemente ya no me preocupa más el QT porque a las puertas de una recesión eh, que empiecen a, a recuperar esa liquidez, bueno, pues puede hacer bastante pupa, así que es lo único, por lo demás, eh, un día bastante entretenido en los mercados eh, bien, bien. Uh, ahora está bajando un poquito y bueno, al final lo que demuestra es que como las cosas siguen igual, por pues eso pongo el título, ¿no? Si no veas en el frente. <ríe> es, que, es que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, al final, más allá de lo esperado, que ya tiene el mercado descontado, no, no pasa absolutamente nada. Entonces, Creo que hay que prestar atención más a otras cosas, como por ejemplo eso del QT, y como los resultados empresariales que puedan empezar a venir en, en breve. Creo que es lo, lo primordial, ¿no? Porque, bueno, es lo que puede marcar eh, un poquito los precios. Visto lo visto, y tal y lo que yo he visto en la. en la. Valga la redundancia. Eh, en, en la rueda de prensa. Bueno, pues vamos a tener un 23 bastante lateral, con sus malas noticias por recesión iremos, seguiremos bajando, seguirá, seguirá esto sangrándonos. Habrá algún momento de subida, eh, o sea, los típicos rebotes, pero no veo todavía claramente eh, alguna. alguna recuperación así rápida. Vamos a ver, porque para mí creo que la parte la zona de primavera. A partir de marzo creo que tenemos que empezar a ver movimientos interesantes, pero bueno mientras tanto intentaremos jugar con el mercado, es tiempo de hacer pequeños trading y de buscar un pun puntos de entrada de hold a medida que el mercado baje. Y vuelvo a seguir pensando que el suelo no lo hemos visto. Venga, comenzamos. Panita. pues eso, suscríbete y dale a la campanita bueno, los, los uh, iluminados de Cointelegraph que hoy nos ponen que la caída del 70% del mercado bajista de Bitcoin acaba con los turistas es decir, esa gente que está de paso un poquito y la métrica sugiere que puede ser un buen momento para comprar Ua, se lo han currado ¿eh? se lo han currado vamos porque aunque bajásemos pues esa media del 84%, pues bueno, si bajas un 14% pero luego subes un, un mogollón por ciento, pues tampoco te hace pupa. Entonces, está bien porque es un mensaje para la gente que quiere ahorrar, para la gente que quiere empezar a, a, bueno, pues a curtir un poquito otra vez la cartera y empezar a rellenarla con Bitcoin o con algún otro valor que no sea Bitcoin que le pueda interesar, pero joder, ya les vale también, ¿no? <ríe> en fin, eh, bueno, lo de San Batman está dando el banquero frito, está dando mucho que hablar, está utilizándose como un distractor tremendo, eh, pero bueno, es lo que hay. También nos pasa en España con el Joyas, tenemos mucha distracción mientras se están haciendo cosas bastante más graves, sin sin, sin de menospreciar lo que ha hecho él, evidentemente, pero todo el mundo ahí, ¿dónde está este? Y sin embargo, los otros haciendo lo que les sale de las pero es lo que tenemos, es lo que hay. Bueno, el SP500 ya hemos visto que, bueno, pues a, vamos a ponerlo en una hora, pues está bastante interesante. ¡Vea, que no vamos para arriba! ¡Oh, no, que no vamos para abajo! ¡Ah, que me recupero! ¡Ah, que no, que me desrecupero! Entonces, eh, bueno, mmm, para mí más, lo más interesante de todo esto, vamos a ver la próxima hora cómo, cómo termina, ¿vale? Para que esta vela de cuatro horas cumpla. No ha pasado absolutamente nada. Simplemente ha intentado ir a por otra vez por la línea de tendencia, donde ya obtuvo el rechazo y no ha podido. Así que mmm, poco, poco que guisar. Para mí sigue siendo una zona muy buena entre los 4100 y los 4250. Una zona excelente O sea, entre este puntito de pivotito que hay por aquí, más o menos, y este otro. Eh, una zona excelente para, para poder entrar en corto porque yo dudo mucho que la vaya a pasar. ¿me puedo equivocar? por supuesto, me equivoco todos los días una vez más, que maldad bueno, en cuanto a Bitcoin nuestra línea roja la pasamos y nos hemos ido ¡paf! a la zona de resistencia muy bueno el movimiento ¿qué ha pasado? pues que como era de esperar cuando llegamos a una resistencia ¿qué pasa la primera vez que la tocamos? pues que nos suele rechazar a no ser que sea en esas, esos momentos que, que no los haya vivido los vivirá y le van a encantar aunque a veces te putean un poco en los que Bitcoin está súper alcista y de repente... Rasca pedroski y eh, los atraviesa como si fuera mantequilla y se va para arriba y se va para arriba. Y dices, ¿qué ha pasado? Aquí no vale ni R6, ni resistencias, ni nada. Y se va para arriba. Igual que cuando se va para abajo hace exactamente lo mismo. Entonces, bien, justo la zona de resistencia, perfecto. Toque y nos rechaza. ¿Esto es bueno o es malo? Esto es normal. Punto. Ahora, ¿dónde deberíamos ir? ¿Dónde tenemos una zona de soporte? Pues toda la zona esta que ha sido una resistencia, ¿vale? Pues nos puede llevar a esa zona perfectamente. ¿Tiene por qué ir tan abajo? No, no, porque aquí tenemos este punto de pivote, estos cierres que tenemos aquí en la zona de los 17.600, que pueden hacer de soporte 1, vamos a marcarlo, ¿vale? Aquí, ¿veis? ¡Plaf! Cierres aquí, zona de soporte 1, de hecho, bueno, más o menos casi la zona de, de, de donde se vino a apoyar aquí, al final son zonas, ¿vale? Y eh, zona número 2 sería, pues más o menos la línea roja, quizás un pelín más arriba, por estos máximos que hizo aquí y estos que hizo aquí, o sea, la zona de 17.350, más o menos, ¿vale? Eh, deberían de ser una zona de soporte para intentar volver arriba. Ahora bien, si volvemos arriba, intentamos, no podemos, y además los máximos que hagamos son inferiores a los que hemos hecho aquí, podremos tener una zona de doble techo, ¡pam! y volver a los 17.100. Esto es en el muy corto espacio de tiempo. ¿Vale? Muy corto espacio de tiempo. ¿Qué ha pasado en diario? Pues que teníamos hoy una vela que era muy buena, muy buena en diario y se está convirtiendo en una vela muy mala en diario. ¿Por qué? Porque después de toda esta subida, aquí que nos está marcando un rechazo tremendo. En diario la vela es muy fea. Una doji invertida eh, en una zona de resistencia. ¿Qué quiere decir? Bu esa estrella de la mañana, esa morning star rojita, pues bueno, eh, no está bonito. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay una cosa en 4 horas que está, que está guay, ¿vale? Que es esto. Fijaros en el RSI, vamos a hacer doble clic para verlo en grande. Tenemos esta línea de tendencia RSI. ¿Qué hemos hecho? Romperla, lo normal es venir y apoyarnos en ella. Si después de apoyarnos no la perdemos y volvemos a rebotar, pues podremos ir seguramente otra vez a la zona de 70. Eh, cosa que estaría bastante bien y lo que haría el precio... En ese caso, sería ir a romper, ir a la parte superior, la zona de 18.500 de toda esta zona de resistencia que tenemos aquí, ¿vale? En principio, 18.500 o 18.600. En cuanto a Ethereum, pues ha hecho algo muy, muy parecido. Veis que ya tenemos más martillo invertido más que doña invertida, con lo cual está bastante feita. El total market tres cuartas de lo mismo y la domina de Bitcoin se ha disparado. Recordar que ayer estábamos al borde de que si rompíamos, que si no rompíamos y tal. Al final, bueno, pues una vez cerrado el mercado y, a, y hacen las medias. Fijaros que muchas veces a lo largo del día te engaña porque la vela puede estar por encima. Pero cuando cierra es cuando nos interesa. Porque es cuando ya nos termina de marcar bien esto. Estamos a ver si rompemos. Y esto puede ser bastante malo para las altcoins. Pero ¿qué pasa? Que ya sabéis que muchas veces tenemos este tipo de vela y al día siguiente hace ras, Pipas. A ver... Hablaremos largo y tendido de sacar Bitcoin con o sea, sa sí, con las altcoins, ¿no? porque ya se está acercando a un punto en el que puede ser interesante empezar a eh, ir a por esas altcoins. De hecho hay una que ahora vamos a ver, eh, porque hace tiempo que no la veo, pero cuando la he visto digo, ostras, creo que puede dar algo. Tenemos un doble solo aquí, nos hemos ido arriba, lo más normal es que lleguemos aquí y podamos volver a caer. Fijaros cómo está el RSI, súper bastante, bueno, está súper bastante, venga. Estamos llegando ¿vale? a una zona de sobreventa, importante, ¿qué pasa? Que fijaros aquí, cuando llegó, hasta que terminó de hacer ese ciclo, se tiró ahí un montón de tiempo, pues fijaros, desde más o menos 14 de mayo hasta 12 de junio, ¿vale? un casi un mes, vale, para hacer todo este subidón. Lo ideal, claro, para nosotros sería que se fuera a 44, eso sería fantástico. Pero de momento vamos a ser realistas y nuestro punto de pivote está aquí, en la zona de 42. ¿Vale? Entonces, bueno, si llegamos a la zona de 42, lo más probable es que empezamos o bien a hacer una zona de este tipo, un, un, un Bar Simpson que hizo aquí, aquí hizo otro Bar Simpson, o que caiga. Si cae, evidentemente, pues nos iremos otra vez, posiblemente de momento a la zona del vértice, ¿vale? A zona de 41. Pero si bajamos a 40, pues oye. Las altcoins darán un buen respiro. Y hablo de las altcoins contra Bitcoin. Hablo de las altcoins contra Bitcoin. El dólar index, pues bueno, después de lo que ha acontecido, se ha vuelto otra vez con el cuerpo a la línea que teníamos marcada. Tenemos un punto de pivote importantísimo aquí, este, ¿vale? El de 101. Entonces justo toda esta zona, ¿vale? Hay que, es la que tenemos que estar vigilando, porque veis cómo estamos llegando a una zona de sobreventa importante, que hacía bastante tiempo que no llegábamos, la última vez que llegamos fue el 16 de diciembre del 20 entonces estamos llegando a esa zona pues bueno, vamos a estar atentos y va a estar más o menos por ir rondando por otra parte ¿qué tenemos? bueno, esto es Bitcoin bueno, aquí vamos a ver yo quería ver cadena vamos a ver esta que hace tiempo que no la había y cuando he visto, pues que me parece que está interesante fijaros la línea de tendencia Toque, toque, toque, toque, toque. ¿Qué necesitamos? ¿Vale? ¿Qué necesita? Yo estaría muy atento. ¿Vale? Que de hecho me lo voy a, a marcar. Eh, ¿Por qué? Porque si vamos a la línea de tendencia y la rompemos, fantástico. Podemos hacer pullback y luego ir arriba. O irnos arriba directamente. Creo que sería una, una buena cosa. Línea de tendencia con curso de medias. Mejor todavía. Porque, bueno, me refiero a concurso de medias. Me quiero referir a esta línea que tenemos aquí. la está media... Eh, naranja y la media morada, ¿vale? M20 con la media de 50, al alza, con ruptura de la línea de tendencia, pum, nos podemos ir para arriba y es un pellizco interesante para sacar eh, cadena contra Bitcoin hay alguna cosa que también está bastante bien por ahí eh, ya me lo tengo guardadito aquí, y aquí lo que quiero ver es pares, cómo han ido el día, porque la verdad es que entiendo que habrá unos pocos sufriendo, vamos a ver el lado positivo primero vamos a ser positivos, bueno, DGB Fed, Badger, bueno, tampoco hay aquí nada, es interesante Storg, poquitito, eh, Solana un poquitito, intentando ahí no morir después de haber perdido esta zona, pues en venido a esta. Fijaros qué curioso, ¿eh? Como eh, muchas veces parece que no, que no valen para nada, pero esta zona, este día rojito con esa zona de apoyo ahí ha servido para que, bueno, de momento no... Tuvo un cierre y enseguida ha ido arriba y está ahí tirando. Bueno, vamos a ver qué tal la aguanta. Si se nos viniese a esta zona sería una, la leche, pero claro, es un cataplón muy importante. Pero bueno, se lo puede dar el mercado, ¿para qué? No vamos a engañar. Rune también anda por aquí, Tron como un 3% aproximadamente, y bueno, poca chicha, la verdad. Hay poco verde y bastante más. Pues rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo. Rojo, One Earth, bueno, estos es que hablan, Siacoin, Siacoin, justo lo que decíamos ayer, ¿no? Ah, sube poco, pero yo gano mucho. Pues ver, ya está, ahí en rojo. La volatilidad en rojo, está bien, los Library también en rojo, con un centavo. TVK, que no se comportó mal. Y Kusama por aquí contra el euro y otras también perdiendo un cuatro y pico. Justo andate, no tenemos marcado una zona que puede ser una zona de posible soporte. Para mí la zona entre esta, este y este. Las dos líneas que tengo aquí marcadas en verde. Debería ser una zona de, de soporte. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal. ¿Qué tal se comporta? Está el mercado. Pues eso. Eh, con constipado Con costipado. Eh, no hay una vacuna ahora mismo. Más allá de que. Todo este temporal pase va a durar bastante, van a seguir sangrándonos. De momento, lo que han conseguido es sangrar ya los ahorros, ahora falta sangrar el crédito. Una vez que lo sangren y cambie de manos, como siempre, eh, pasarán los, las cosas buenas. Eh, una cosa que tenéis que tener en cuenta, bueno, nada, me lo guardo para mañana. Algo que creo que es bastante importante, pero mira, sí, mejor me lo guardo para mañana porque así lo explicamos con una con otra visión una vez ya terminado este temporal que creo que es más importante, así que poco más que decir chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando haya oportunidades de este tipo y que la paciencia os acompañe, chao chao